Objetivos personales, Fundación Aucabi. ¿Quiénes somos? Mi, mi nombre es Nacho y trabajo en el Carrefour y, y, y, y en el NH en el hotel. ¿Y qué más te gusta hacer en la Fundación? Yo trabajo ah, pues, eh, pues yo, yo, pues yo trabajo en la jardinería. Genial. Mi nombre es Jesús y trabajo como telefonista y conserje en la Fundación Aucabi. ¿Y en qué más te gusta trabajar o qué te gusta hacer? A mí lo que me gusta es... Eh, me gusta también ir solo a la frutería de Rafa Miguel Frutero y ver Thomas and Friends. Santiago yo alto poco, como el camino y, y agente de, de cocina y que le gusta trabajar aquí en Aucabil ayudando a Lourdes ¿y quién es Lourdes? una cocinera genial me, me, me, me, me, me, me, ya, pues como llamamos objetivos personales aquellos pequeños deseos e ilusiones puntuales que todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Conseguir estos objetivos es fundamental para nosotros, ya que así aumentamos nuestro bienestar personal. Y cuando cumplimos esos objetivos como el día de SPA, ¿cómo nos sentimos? Pues, ah, ah, pues, eh, ah, ah, ah, pues genial. genial. Para ello, en ocasiones, necesitamos la participación, los, los ciclo y apoyo. Formadores. Y familiares. ¿Y cómo se llaman vuestros formadores? A, a, a, a, a, a, a Héctor, Bea, Saúl y Bea. Yo, yo y Sofía. Formación de objetivos personales, el desarrollo y distribución de los objetivos personales lo trabajamos en jornadas de Formación en autoconcepto. Aquí está nuestra compañera Irene en formación, descubriendo sus objetivos personales a través de sus gustos. Por ejemplo, le encanta escuchar música, por lo que un objetivo personal de ella sería ir a una discoteca. Nuestros formadores nos ayudan a identificar nuestros gustos y deseos. Además, trabajamos la expectativa y los de los objetivos. Formación de objetivos personales. En este panel ponemos los objetivos personales que queremos hacer. ¿Y cómo es el panel? En tres columnas. ¿Y qué ponen las columnas? Tipos personales, proceso, ¿En proceso y hecho. Muy bien. Vale. ¿Y cuando vayamos haciendo los objetivos? Ahí, cambiando de foto. Muy bien. Planific nuestros eh, formadores diseñan un calendario para que podamos realizar nuestros objetivos personales a lo largo del año. Aquí están nuestros formadores trabajando sobre nuestros objetivos personales. Sofía, Andrea... Héctor y Saúl. Aquí estamos, mi amigo Jesús siguió disfrutando del spa y cumpliendo así uno de nuestros objetivos. Esta foto es de una exposición que hice con los cuadros que dibujó. Me hizo mucha ilusión ver a todos mis amigos y familiares allí. Y fue mucha gente a verte la exposición. Sí, que, que, que, así fue a ver mucha gente. Así para ver un montón de, de cuadros, para que vean montones de cuadros ah, pues en Madrid. Qué bien. Aquí estoy, yo en la exposición de telefonista que realicé con muchas fotos. Me encantan, con un montón de fotos. ¿Y en esas fotos de quién, quién aparece? Pues aparecen Agustín. Me, me, Agustín, el director, me digo Rafa Frutero. To, Todos los personas del mundo, me digo Rafa Frutero. Bien. Un día, cuando estuve en Rivas con mis compañeros, pude saltar a las camas elásticas y como no lo, no lo pasamos. Pues muy bien. Es de lujo. Yo también estuve en las camas elásticas. Además, además de cumplir mi objetivo, el poder disfrutarlo con mis compañeros fue fue genial. Tíos y tías guapas, en el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros y formadores, subimos fotos y vídeos de nuestras experiencias, acompañados en el están Objetivos Personales. Muy bien, y ahí subimos todas nuestras aventuras que tenemos. Es si, para ir a jugar a la bolera y para saltar la cama asastra de GAM. Qué bien. Como último paso, después de realizar una actividad, hacemos la memoria visual para que siempre lo tengamos como recuerdo. ¿Esta memoria de qué es? De un collage. ¿Un collage? del spa. Qué bien. Sí, de spa del año 2021. De Genial. Pues Ay, muchas gracias por asistir. Y muchas gracias por asistir. La verdad, por asistir.